Progresaránse, o las palas recorrieran tu estanque. No volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar Si el mar descansará Habrá crecido un tallo en el lugar. La luz habrá atisnado gente sin fe Y esta botella se ha vaciado sueños se cobitan del rumor, licor no vuelvas ya, deja de reír, no es necesario más, ya se ven los tigres